Wow. Lápiz, bueno. Lápiz consciente, ay hombre. Y Moza la para va a ser la novela de nunca acabar, pero esta vez. Pero, pero acabó ayer la novela. En cierto modo. Para mí. Porque el lápiz dijo que va a tirar. Todo el mundo sabía el verso de lápiz de duro por tu casa, porque lápiz es como, ¿cómo te explico? Lápiz es como la gente cuando le va a comprar un carro, como alguien Que, que lo está pregonando antes de comprar el vehículo. Entonces es duro más de un mes, o dos semanas, no sé, mencionando que le va a tirar a Mozart en el tema, uh, uh, y ha callado. Y flaco, que lapicita. No, le no gustó, le gustó. No, no era lapicita, hablar. Entonces, vino lápiz consciente y salió en la, el sábado pasado duro por tu casa, que eso fue un boom. Lápiz le tiró a Mozart. Shadow Blow le tiró a Ay, poeta, eh, musicólogo Arrochi, Blas Jonas Point, mi pana full, de lo mío personal, le tiró a Lidocha. Eh, secreto no tiró a nadie, sujeto a nadie. Tociclo al Alfa y químico a H.L.O.C.A. Así fue el pleito. Oye, ¿cómo se llaman, Neto? Los Avengers. Los Avengers. Pero, pero ahí está. Ahí está la insuperable, porque ya no sale. No, no, no, no sale. Ahí, acompañado a su esposo, okay. Neto. Tiene que, tiene que estar atento con su esposo, su marido. Okay. Entonces, cuando salió la canción, la canción el sábado fue el boom. Y todo el mundo estaba con esa canción. Esa canción, ya ustedes saben, todo el mundo escuchando esa canción. La canción rompió. El sábado esa canción mató. Duro por tu casa. Número uno en tendencia. Cuando de repente Mozart saca una publicación de que iba a tirar una canción, man, eh, o sea, el domingo, a las 5 de la tarde, creo, no, a las 6 de la tarde. Pues sale la canción de Mozart, y no, todavía la canción de Mozart no había salido, ya la estaba gritando. <risa> ya la ya estaba, ya estaba chinchando. Pues bien, sale la canción de Mozart. La canción de Mozart, hay varios puntos que le da, menciona el lápiz, que los raperos que están con el lápiz después que se van de la Ode y progresan, que, que el lápiz solamente se monta tiene la moza en, lo, en los remis, remis, que el papá de Rat tenía un negocio llamado por ahí va, que además vendía una presidente una yumbo y seis vasos de plástico, <risa> seis vasos de fun. Eh, le dijo un par de cosas aunque hubo un código que le dijo que estuvo fuerte ahí le mencionó de un tarjeteros y una vaina y eso, bueno, eh, su código ahí está medio que lo respeta y dijo pero lo mencionó no lo quiso mencionar pero como que como que le mencionó luego que la moza la para mencionar hiciera si su canción no sí. eh, eh, <risa> luego que moza la para le menciona esa canción el lápiz le ha dedicado, no un, no, eh, el Instagram, vamos a ponerle el nombre, el Instagram dedicado para Mozart. Porque cada publicación es para Mozart. Lápiz, ya, ya yo vi que tuviste una foto hoy diciendo como que ya está preparado para la guerra. y ella O sea, que le va a tirar, le va a responder. Si no lo veo con video y, y una canción con el estilo atenta a mí, 10, no lo voy a ver. diga como, "Uh, lo último, los muñequitos Bueno, entonces tú estás igual que Santiago Matías. No, que tienes que tirar así, eh. Bueno. Tiene que tirar así. Vamos, va a tirar y que, que normal. Después de, esa, de ese que tiró que tiro. Que no, tiro yo fuera ahí no tirara más No, yo tiro, yo tiro. No, yo no tirara más porque estaba demasiado duro. Señores, buenas tardes. Neto, flopa para tarima. Un poquito tarde, pero estamos aquí. La fama, la fama. Estamos la fama, la fama. No para todo el mundo. Y Lápiz, por favor, ya. Lápiz tiene que dejar de hablar de disparate en las redes. Porque él, él le dedica una novela, eh. una novela, eh. novela, y, y, parte 2. Y, dos. y, y lo, cada quien que le tira es con los carros. A ah, la matrícula. La matrícula. Ah, no, y que, que vende Poloche. Y que. Con. Cuatro Poloche. Y habla y menciona los Poloche. Y vuelve y le tira y menciona los Poloche. Si en cada publicación, oye, cada vez que la que vamos a le tira, el de una vez aprovecha y pone la gana en los Poloche. Lápiz, usted es empresario, usted es rico, usted es lo que te quiera. Sí, lo sabemos, pero tire. Porque eso de hablar y dispararte solamente en las redes sociales, yo ahí como que no voy mucho con eso, ¿no? Como que no voy. Oye, eh, si David puede buscar el video de Moza, a ver si lo podemos poner. Creo que de Mosa no tiene dicho, creo yo. El de Lápiz sí tiene dicho. El de Lápiz sí. El de Lápiz. Y que también esa banda de estar tirando dicho y diciendo malas palabras. Vamos a hacer una canción que sea ahí, que sea. ¿Usted? ¿sí? Que se puede escuchar. Lápiz, por favor, suelte el Instagram por un rato, por favor. Amén. Suelte el Instagram por un rato, mijo. Ponte a hacer la canción. Haz los besos. Haz la canción. Otra cosa, no tire la letra adelante. ¿Por qué tira la letra en, la, en, lo, en un post? Sí, porque él viene siempre tira la, la, la, la letra de un post. Siempre le dice la letra de un post. Mi hijo, no tira la canción adelante. Ah, lo mismo que hizo Mozart, el efecto sorpresa. ¿A qué hora? Está ahí hora. Vamos a romper a Fulano, a Kanki o a aquellos que. Ellos qué, y vaina. Así, ah, pero no. Tira la letra adelante. Graba un pedacito, lo sube Randy. Uf, la gente, todo el mundo lo escuchó. Después la gente no se sorprende. Así no. Vamos a escuchar la canción de Mozart, la para. Se llama Golpe de Estado. Saludo a mi amigo Carlos Batista, de lo mío personal. Aprovecha que estoy picante y respondo para que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo te dan un chance. Mejor que te amance. Porque ahora entra en un trance. Que no es para dejarte vivo, pa' ni para quien pa' descanse. Pone a tira canción. Bueno, ahí escuchamos la tiradera de Moza el golpe de Estado. ¿eh? Señores. ¿Eh? Lápiz deja de publicar tanto, ni, ni cuando tú tienes amor con una tipa que, que tú la pones, que no está asfixiado, o, o, o esas mujeres tan, que no están asfixiadas, que pongan, ponen de todo, del hombre, el diente mira así del lápiz. Mi opinión sobre la tiradea está demasiada, demasiada dura, de Monsa la para hacia el lápiz. Muy dura, no le quito talento al lápiz, el lápiz es un tipo que hay que darle su respeto, pero yo le había dado un par de días más para responder. Bueno, iba a ir, ahí, ahí está metido en el estudio, el Porque de... esto no se trata de dicho, ni de que tu mamá, ni que esto, que lo otro. No, Nada no hay de mala eso. palabra. Mírese, madre. mire esa canción, no tiene mala palabra sí. y lo rompió sí. totalmente. Ahora tiene que tener cuenta para tirar. Así que ya ustedes saben. Porque puede haber un antes y un después de esta tiradera. Es mi opinión sobre esa tiradera de Moza La Para y lápiz consciente. Ah, es ya no lápizita.